Documentario, comentario, tenemos un sondeo, eh, Arismendi la Antigua se va a preguntar a la gente si está de acuerdo con el, eh, que se aperturen las escuelas y si, envia, si enviarían a sus hijos a la escuela. Vamos a ver adelante Arismendi. En el día de ayer el ministro de educación encabezó la reunión con el consejo nacional de la educación donde se conocieron los lineamientos a la formulación del plan Estratégico Educativo 2021-2024 y la medida establecida para el retorno de los estudiantes a las aulas de forma gradual y segura. Nosotros, la mañana de hoy decidimos abordar a los ciudadanos para conocer cuál es su parecer en torno a este planteamiento. Veamos. Bueno, yo creo que todavía debemos esperar un poco, no debemos arriesgarnos. Yo mismo he pensado por el caso del hijo mío y lo he pensado mucho. No es porque los niños ahora tengan problemas con eso, sino porque son las personas a las que ellos van a contagiar el problema. Claro, claro, estamos de acuerdo. Porque eso, eso está pasado mal, que los niños no se entienden, la clase no se entiende. Y... Claro que sí, sí. ¿Usted cree que ya es el momento? de que... Claro que sí. ¿Los niños tienen que estudiar? ¿Por no, por el brote. ¿Todavía hay mucho? Sí, Todavía... hay mucho brote. Bueno, sí. Si ponen el protocolo necesario para que, no, para que no se infecten ni los niños, ni los papás, ni los, ni los maestros. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí, sí. Porque sí, ya estamos cansados de eso. Sí, maestro, el país tiene que seguir adelante. Hay que abrir. Hay que abrir para que esto siga adelante. No, yo diría que, que teniendo lo, la precaución se puede. No. ¿Por qué no? Por el riesgo. ¿Todavía cree que el riesgo. Claro. Por ahora no. Okay. Todavía está eh, en trámite de la pandemia, quizás un poquito más adelante. Claro, claro, ya que acaba eso virtual, andamos todos en la calle, enfoque el banco. No, ¿por no porque esto está peligroso, está mal. No que... Y todavía, ¿cómo uno va a la vida de un niño para una escuela? ¿Y sabéis qué es lo que es? Bueno, yo, yo no me lo hallo bien todavía. Porque, un poco. porque tú sabes que los niños son tan frágiles y todavía esto está muy no se ha eliminado todavía, esta Bien, gracias. A hasta, ahí, hasta ahí, siete personas que sí, cinco que no. Bueno, Está señor. muy cerrado. Eh, bueno, lo que pasa la es que necesitamos más transparencia. Usted El Estado no, no puede seguir hablando de un lado como, como que estamos todavía enfrentando sí. la crisis y por otro lado planteándonos de que ya es eminente, que ya no hay manera de volver atrás. Miren, sí. dice, dice Juan Alberto Castillo de San Francisco. No estoy de acuerdo con Yerian, creo que algo se ha logrado en la clase virtual, como dice el refrán: para todo perdido, algo cogido.